Oye, Tres detenidos y al menos 10 heridos, incluyendo menores de edad y un anciano, desde el allanamiento efectuado por carabineros esta mañana en la comunidad mapuche Puente Huincul Mapu, de la comuna de Arcilla. Y fueron a mi casa a disparar, a sacarnos todo, mi hermano, mi, mi hijo, lo tienen ahí muerto. Le dispararon mi casa, botaron la puerta, todo. La casa que, que yo vivo, yo no le voy a disparar en la casa de esto. Y me hicieron así. Mi nombre es Luis Melinao, huelgen de la Comunidad Huerto Winkumab Bueno, siendo alrededor de las siete y media de la mañana eh, aparece un gran contingente policial, no es cierto? fuerzas especiales, Bobes, de carabineros eh, allanando a la Comunidad y bueno, entre ellos fueron, fueron heridos eh, varios peñis, eh, ancianos, eh, niños chicos ¿no es cierto? y eh, mujeres, especialmente mi mi señora también, que, que fue, lo, fue sacado a la rastras de la casa, y la patearon, eh, y dieron patada en, en, en la cintura, en los riñones, en la guata, ¿no es cierto? Y, y los niños chicos, pues el temor de los niños chicos, eh, de hecho hay un niño chico de un año ocho meses, que ustedes mismos lo están viendo acá, eh, que anda nervioso producto del, de, lo que, de lo que ocurrió en la mañana. Que no de la comunidad Daniel Melinado dio a conocer detalles del procedimiento policial en una zona además en donde hay difícil cobertura de telefonía móvil, pero logró entregarnos algunos detalles respecto del accionar policial al interior de dicho espacio de la comunidad. Aquí no hubo un aquí carabinero ingresa a la comunidad a las seis y media donde duermen todos los niños, los ancianos todavía. Entonces aquí hay cuatro hermanos niños heridos. La situación preliminar y los antecedentes dan cuenta hasta el momento de Eric Montoya que presenta impactos de perdigones y con la cara desfigurada debido a los golpes cuando fue trasladado hasta el hospital de Angol y cuando fue detenido por carabineros segundo Montoya también con diversos tipos de lesiones Venancio Montoya, el quince de la comunidad, vale decir un sabio anciano de 68 años Bueno, Nelson Mirando Rutia, abogado de la Comunidad Huente Huenculmapu. Mapu. Abogado, ¿qué es lo que ocurrió en la mañana? Antes de día de mañana? Aproximadamente a las 7 y media de la mañana se inició un brutal allanamiento de la Comunidad Huente Huenculmapu, Mapu, uno más de la sequía que han estado ocurriendo en el último tiempo, y como consecuencia de ello quedaron más de una decena de comuneros heridos, de los cuales siete de ellos se encuentran en el Hospital de Coyipulli, dos de ellos en calidad de detenidos, los dos detenidos se encuentran con múltiples heridas de perdigones balines, uno de ellos, Eric Montoya, se encuentra con el rostro desfigurado, producto de los golpes, además de los balines recibidos, se encuentra un niño de 12 años, un comunero de 12 años, ocho comuneros de 15 años heridos también, el quinche de la comunidad de 78 años, con múltiples heridas en las piernas, que ha sido realizado y queda aquí en el hospital internado, y una señora con heridas producto de las pateaduras que ha recibido en el suelo. Eh, esto es un atentado más que ha, sido, ha ido sufriendo la comunidad de Cuentemuncul Pensamos que el hecho de que la mayoría de las heridas fueron eh, recibidas por la espalda por los comuneros deja claro que aquí, por si, si se intenta hacer nuevamente la versión del enfrentamiento, no ocurrió ningún tipo de enfrentamiento. Casi todos las heridas son en la espalda y son múltiples. ¿No hubo enfrentamientos? No, no hubo enfrentamientos y de hecho los, los disparos son todos por la espalda y, y, y en la comunidad tenemos todos los, los cartuchos que ellos usaron, la, la vainilla que ellos usaron en, en el procedimiento. Para nosotros es una represión. El hecho de llevar una, un, un, una lucha no es cierto por la recuperación del territorio eh, eh, que están hoy en día siendo usurpados por las forestales ¿no es cierto? y en especial del colono Juan de Biofuente. Es por eso que nosotros estamos viviendo esta represión. Y nada más, para nosotros es una persecución política. Tú me dijiste que lleváis sangre mapuche, ¿y ahora por qué fuiste a saltar a mi casa de nuevo? ¡Conténtame! ¿Por qué fuiste a saltar a mi casa de nuevo? ¿Para qué me voy a ir la cabeza? Ten hijo también? Te ¡Vaya, ser abuelo! ¡Vaya a ser, vaya a ser. tener hija abuelo? Tu hija te lo van a matar, un tene, te lo va a matar tu hija cuando lo vean por televisión? Claro. Ya han sido dos veces que han ido ya. De primera fueron, se paliaron entre ellos. Y ahora, usted mató a ese carabinero. ¿Quién viene a culpar ahora que nosotros fuimos? ¿Usted lo mató? ¿Usted mató a la albornoiga? Y ahora dice que nosotros, que Mapuche, fueron. Este se le escapó el tiro y después fue a culpar a los Mapuche allá. Y todos vimos en el tribunal las heridas que tenía el comunero Mapuche que son cuatro perdigones en la parte posterior de sus rodillas, y frente al cual el, la constancia de lesiones del hospital de Angol hablaba solamente en términos generales de eh, herida de perdicón en su rodilla de carácter leve. Aquí hay varias irregularidades que se siguen cometiendo repetidamente en el Gualmapu y pensamos que alguien tiene que ponerle coto a tanta arbitrariedad. Can you